2.0 hoy es muy especial porque tenemos que anunciarles ese estreno absoluto que tenemos en el teatro principal y que además vamos a poder disfrutar en cuatro ocasiones, o sea que no se pueden quedar sin verlo porque vamos a tener cuatro días diferentes para poder eh, disfrutarlo. Dos ahora, muy, dentro de muy poquito, y otros dos en enero. Y vamos a conocer precisamente a quienes han puesto en marcha pues todo lo que supone representar esta pastorada leonesa y que sus inicios, bueno, pues han empezado, han empezado por eh, el musicólogo Miguel Manzano que recuperaba esta pastorada y que podíamos escuchar en el 2010 en ese CD que se editaba. Bueno, pues de todo esto vamos a hablar hoy, porque hoy tenemos el plato lleno de mes. Tenemos dos MIGUELES y un MARIO. Mario, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal estás, Mario? Aquí estamos. Un, un día más ya para despedirnos de, del año ¿Sí? y nada, hoy muy bien rodeados de, de miguel al cuadrado ¿no? de dos sí, migueles sí, sí. que... Hoy nos van a contar de qué consiste en este proyecto, que al final, eh, de esas fechas que teníamos previstas al principio... ¿Se caen dos o qué? Es cierto que vamos a hacerla, pero tres días consecutivos. Ah, vale. Va a vale, ser este bueno. viernes, sábado y domingo, ellos sean los que nos den más detalles. Uh -huh. Pero bueno, al final se decide concentrar pues, para que la gente pueda verlo de una forma más, más extensa. Y o sea, en estas fechas, ¿no? Y en estas que fechas. Parece que es más, más apropiado. Bueno, eh, nos acompaña Miguel Manzano. Buenas noches, Miguel. Buenos. ¿Qué tal estás? Bien. ...¿ilusionado con este proyecto que tenemos por delante? Bueno, ilusión, sí, hay ilusión, sí. Una palabra que puede, que puede valer con una ilusión, pero, pero eh, de la que se tiene a mi edad. Es decir, después de, de muchas cosas, pues esta es una más, pero tiene, tiene encanto uh -huh. y tiene novedad. Y entonces, claro, en ese sentido nos coge el interés a los que andamos metidos en esto... Porque nos coge de otra manera. Claro que sí. Bueno, ahora vamos a escarbar un poquito ¿eh? en lo que tiene de encanto y de novedad. Sí. Pero tengo que presentar al otro Miguel que nos acompaña, Miguel Montalvo. Buenas Hola, noches, Miguel. Buenas noches, ¿qué tal? de la Asociación Etnográfica Bajo Duero, y que también estáis metidos de lleno en este proyecto porque sois los que estáis poniendo la puesta en escena. Sí, pero yo insistiría en la ilusión de Miguel, ¿eh? porque ha sido el que nos ha ilusionado a todos. ¿Ves? Como decía eh, yo por algo lo de la ilusión. Sí, porque nosotros hemos entrado gracias a él en este proyecto, y Daniel también. O sea, que nos ha movido a todos a, a colaborar con, con Miguel y Aloyano, e intentar bueno, pues poner nuestro granito de arena, que en principio iban a ser, cuando Miguel me llamó, iban a ser unos bailes, unas danzas... ...que teníamos que ejecutar... ...pero después nos ha ido dando más papeles... ...y yo me, me he sentido un poco desbordado... ¿no? ...buscando gente. que ha respondido? Eh, la gente sí, la gente. sí, bueno, bien, sí, sí, sí. <risa> bueno, al final somos... ¿Cuántos, cuántos, eh, ¿cuántos? Eh, ...treinta y tantas personas... Claro. Madre ...por mía. nuestra parte, más... ...cuarenta de... Al ...de Albollano... Sí, sí. o... si hay una parte representada... Sí, sí. ...que es a la que se refiere Miguel... Claro. ...que no es que estuviera añadida... ...sino que poco a poco... la es que a lo mejor se asustaba <ríe> con todos sí, los de mano que tenéis a 30 personas yo cuando, cuando pensé en esto pues eh, me dije esto, estos bailes porque la pastorada vamos a eso qué, ¿qué es la pastorada Miguel cuando os oímos pues la pastorada qué es es dos cosas lo que se llama pastorada desde hace mucho tiempo ya aplicando un nombre muy particular de León a, a, a ceremonias representaciones que se hacen en una amplitud muy grande, todo Castilla y León por lo menos y más, pues es una, una un, un acto semi ritual o ritual, como se quiera, en el que consiste en que todos los años, el día de Nochebuena en general, aunque se repitiera lo mejor, los pastores de cada pueblo, donde, donde los hubiera, era su noche. En la Misa del Gallo se presentaban eh, Tenían unos diálogos, aparecía un ángel, tal como en el Evangelio lo dice, les daba la noticia a los primeros, a ellos, de que había nacido Jesús, Jesús. Uh -huh. y entonces iban a ofrecer pues, una cordera o un cordero a la Virgen y al niño. Y eso que se hacía en todos los sitios, y en lo cual había siempre algunas músicas, sobre todo una larga narración de, de ese suceso a la que se añadían también detalles de tipo local ¿no? y algún villancico. A eso alguien en Tierras de León, alguien que no se sabe qué, quién pudo ser, pero tuvo que ser una o dos personas que a la vez conocieran el pueblo, el pueblo y lo que se hacía allí, y fueran gente con saberes musicales y literarios, hicieron, compusieron un, pues una, una especie de auto, de acto, con ocho o diez canciones y aprovechando los diálogos de los pastores de algún sitio y compusieron, literaria y musicalmente, una obra que tuvo que empezar en un pueblo, lógicamente, y, y que, que cada tal, puede... pensemos es dos siglos y medio un poquito largos, por lo que se puede deducir del lenguaje de la mosca. Y a partir de un pueblo se pudo propagar de memoria siempre. Uh -huh. y, y ha llegado hasta el año 1945-50, donde se extinguió, salvo en tres o cuatro pueblos, sobre todo en el noroeste, nor en el suroeste de la provincia de Oro. En el suroeste de la vida. Sí, no, no, no pero es queda para, un poco claro, para ponernos en, en antecedentes llega un poco de a dónde Zamora, llega. llega un poco a Valladolid, llega un poco a Palencia, pero es básicamente uh -huh. el sureste de León, donde se han recogido más de 100 más versiones. versiones miguel cómo te pones detrás de, de, de, de la pastorada de esta pastorada de la que nos estás hablando pues eso a recuperar esas canciones que finalmente supongo que haya sido un trabajo bastante difícil sí. si se extingue y, y bueno, lo que fue quedando eran trozos no lo sé es, es una parte del cancionero leonés eh, yo trabajé con una beca del, que se convocó con ángel Barja y yo un músico de león y yo trabajamos en la recopilación del canciones religiosas y como van todos los géneros, pues eh, este la también. música religiosa también. Y dentro de ella entró la pastorada, sin más. Uh -huh. No es que fuera especialmente aquello, porque músicas hay muchísimas, hay 2.200 canciones en, recogidas en seis tomos. En el penúltimo tomo está la pastorada. Bien, pues ahí ubicada, eh, coge forma, bueno, en el 2010 hay un CD que en el que podi, pudimos escuchar esta esta pastorada, podemos escuchar esta mm. esta pastorada, pero ahora ya le damos otra dimensión, Eso vamos otra. a darle el 3D, ¿no? Esto es otra cosa, ahora ya, que diga Miguel en qué lío, como decíamos antes, nos, habéis metido. nos hemos metido, a partir de que la música ya estaba, hay que dar otro paso. Mm -hmm. Os lo propone Miguel, sí, Miguel tía, Manzano. Daniel, yo creo que antes había hablado con Daniel, había escuchado sí. la pastorada y pensaba que podía, podía ser un acto pues, que, que podía ser muy vistoso en, en el teatro, porque normalmente era una cosa que se hacía en los templos, pero sacarlo fuera de esa escena y hacer con hacer una escenografía nueva y cuidada y introducir la parte más dinámica del espectáculo porque lo que hace el coro va, es, es lo que lo que está en la grabación uh -huh, lo que podéis claro, escuchar lo la podemos música escuchar. es esa sí, entonces nosotros vamos a hacer pues, la parte de la representación pastoril eh, desde que el pregonero anuncia que que San José y María tienen que ir a, a empadronarse eh, el, el anuncio del ángel a los pastores la duración de los pastores y después en el centro está incluido también eh, el auto de Reyes, los tres Reyes Magos que acuden en busca de información sobre el niño que van a hacer, eh, hablan con Herodes. Bueno, eh, yo creo que es mejor que no contar todo, todo lo que va a suceder. Y entonces nosotros vamos a hacer esa parte más dinámica y al final, pues vamos a hacer también tres o cuatro bailes acompañando a, a las voces de Aloyano. Que bueno, que ya solo decir el nombre ya es una maravilla. O sea que si además añadimos bajo Duero y una representación, pues es que esto ya tiene una pinta bailes, que. Bailes, ¿claro? Yo creo que es, va a ser el mayor logro desde el punto de vista estético, porque están inspirados, en cierto modo, en lo que se describe en, en, el, en los en canción, cuadernos ¿no? que andaban por ahí de un sitio para otro, en los pueblos. Y. Bajo Duero ha recreado, re en cierto modo, porque hay mucha originalidad en eso y mucha tradición, las dos cosas. Entonces, al son de lo que cantamos, bailan estos, y ahora sí te digo que, que es emocionante eso, que tiene, eh, una cosa es cantar a palo seco e imaginarse que están bailando, y otras que los estamos viendo allí, yo estoy un poco de espaldas, pero trataré de ponerme de lado. <risa> Para disfrutarlo ah, también, ¿no, Miguel? Sí, porque es muy bonito. Es, es una cosa de verdad que es, un, me parece a mí. que No es por echar, hacer de menos a nadie. En todos los pueblos se bailaba, pero con otros recursos. Uh -huh. Y aquí ese, ese baile no es que... Es como siempre que andamos con la tradición musical. Los que andamos repitiendo no estamos diciendo qué mal lo hacían, vamos a hacerlo bien. Todo lo contrario, vamos a sacarle a todo lo bueno que tiene a eso, tratando nosotros de, de, de acercarnos al documento lo más posible y luego, pues si se trata de, de buscarle armonías y ritmos, pues lo que te, lo que te da la misma melodía, sin uh -huh. salirte de ahí. Miguel este es Montalvo, <risas> ha sido difícil hacer esto, eh, pues eso, recrear de, desde, desde estos escritos cómo se bailaba, intentar acercarlo, pero además mejorarlo. Daniel, en los, oh, perdón, Miguel, en, en los textos que nos pasó ya había una descripción, bueno, así bastante, que te podía hacer una idea de lo que era el baile, eh, que en cuanto lo estábamos leyendo, pues nos iba sugiriendo cómo podía ser el baile o la danza. Eh, nos ha gustado muchísimo hacer, por ejemplo, la, la asturianada y la gallegada. ...primero la asturianada porque ha coincidido... Mmm, ...con un viaje del que hablamos a sí, Asturias... Sí, ...y que estábamos preparando nosotros... El, ...la coreografía para, para, para esta pieza... ...de la pastora... Dios vino estupendo entonces... ...claro, bueno tú que eres además asturiana... ...habrás <risa> hecho alguna vez la danza prima... Sí, sí, sí. ...entonces se nos ocurrió que podía ser... ...la descripción correspondía perfectísimamente... ...a la danza prima que se baila en Asturias... Eh, y nosotros le hemos intentado dar un, un aire también pastoril, ¿no? Porque primero con la indumentaria y después con los bailadores, que no son los que habitualmente bailan en Bajo Duero. Quiere ah, decir, sí. eh, dentro de los estilos de baile, pues hay gente que, bueno, pues tiene muy buen estilo, baila muy bien. Nosotros hemos querido que parecieran pastores de verdad, es decir, gente que se ha acercado y que a lo mejor no había bailado nunca. ¿eh? Uh -huh. Fíjate... Entonces, pues un, un, una dificultad añadida, pero seguro que también Sí, para los que no han bailado ha aportan, sido bastante ¿no? difícil. Y uh -huh. después de la gallegada, por ejemplo, también nos sugirió enseguida que leímos la descripción pues con algunos bailes rituales que se bailan aquí, precisamente en la Navidad. El baile de niño, del niño que se hace en Sanzoles o en Benialbo, sí, no pues bueno. era muy similar a lo que decía. En la descripción decía, pues los pastores van de en fila... Eh, hacia adelante, nunca dando la espalda nos sugirió enseguida y hemos intentado pues, adaptar ese baile al, a la pieza que interpreta Loyano también uh -huh. bueno. o sea que al final lo hemos pasado bien porque hemos hecho una pequeña Un coreografía sí. y sobre todo, aunque lo ha dirigido más el tema del baile Elisa Gallego pero al final hemos colaborado todo diciendo, pues aquí podía quedar bien y de la indumentaria también que también le hemos intentado trabajar, no ir de cualquier forma, hemos eh, pedido asesoramiento, aparte del que tenemos ya la asociación de sí. Carmen Ramos, que es la vocal indumentaria, pues hemos intentado eh, conocer cómo podía ser la indumentaria popular pastoril de, pues del siglo XVII-XVIII, e incluso del XIX, entonces nos ha ayudado Gustavo Cotera, que es un etnógrafo cántabro, que se dedica también, hay trabajado aquí en Zamora, en la provincia de Zamora, en indumentaria, y no hemos querido reflejar que, que cuando la gente lo vea diga, bueno, otra vez un grupo de baile de los tradicionales de Zamora, sino que vamos con una indumentaria diferente dentro de la, del ambiente pastoril y, y tradicional. Bueno, como ven, hay un trabajo detrás de esto que, madre mía, y que nosotros, además, aprovechamos ya para decir que nos vamos a colar en algún ensayo, así que les vamos a dar un pequeño anticipo antes de que se pasen por el principal. Y decían, nos contabas antes, eh, Miguel, que un poquito cómo iba a ser esa estructura de, de la pastorada... ...y la va a comenzar Mario... ...aquí donde le tienen va a ser el pregonero... ...¿qué es lo que vas a hacer tú Mario? Bueno pues en esta pastorada... ...que por supuesto... Eh, ...aquí seguro que habríamos dicho más de mil palabras... ...y como dice el dicho vale una imagen más que mil palabras... ...así que no hay mejor manera de que la gente lo disfrute... ...que yéndola a ver... hombre por supuesto ...pero va a empezar bueno pues con un pregón... ...anunciando eh, a todos los presentes... ...pues, pues el acto ¿no? de, de que se tienen que ir a empadronar... ...y es otra parte ¿no? ...un poco dinámica también... ...un poco distinta quizá... ...y que bueno pues va a servir de, de, de introducción... ...a ese espectáculo que bueno como ven es muy denso, hay muchos eh, matices que luego en el escenario pues, se van a estar todos juntos, pero que han llevado mucho trabajo y sobre todo muy, se han picado de muchos sitios para poder concentrar en el escenario todas esas pequeñas cosas que se querían mostrar. Tenemos introducción, tenemos la música, tenemos el baile, la indumentaria, la representación y nos falta lo que va acompañando, lo, lo que va detrás, que son los decorados, que también está con sabor zamorano desde la Escuela Superior de, de Artes de Zamora, desde tercero el alumnado de tercero de Diseño de Interiores. Va bueno, a estar ahí colaborando. Pues es un interior, el portal de Belén es un interior, aunque se va a ver desde fuera estos. El problema que han tenido estos es dar la idea, pero alejarse de, de, un, de, una, de un mimetismo rústico que no tiene lugar en este caso, uh -huh. entonces sugerir como ahora se hace con imágenes, con luces, concentrar la atención en puntos determinados y lo demás a oscuras, pues, pues es un recurso complicado, se han estudiado la, la, el entero el texto y la partitura y, y tiene cada uno descrito lo que tiene que hacer allí, de modo que va a ser una, una puesta al día, bueno, Sacar del, del contexto normal la pastorada que se, se hacía pues, más cercana al, al, al aspecto rústico, ¿no? cuando uh -huh. se hacía bien, porque ahora ya, pues, como, cuando se recupera, se puede ver algunas veces en, en internet, ¿no? que como en un pueblo que intentan reproducirlo lo hacen y si no hay alguien de, de muy atrás que que recuerde las cosas como se hacían pues queda muy desangelado porque está muy sí, olvidado. Sí, sí. Muy olvidado. Uh -huh. y bueno. aquí bueno pues salvamos el creo yo el, las alusiones al, a los lugares donde tienen lugar los sucesos que cuenta el evangelio de bueno, que no nos queda otra, Migueles y Mario, que verlo, ¿eh? que disfrutarlo. Así que vamos a decir cuáles son esos días exactos que, que están, que al final se han modificado un poquito. Teníamos nosotros apuntado viernes 21, este viernes 21 de diciembre y el sábado 22. Tenemos un día más. El pregonero, te lo aclara. Venga, Mario, danos la fecha. La pastorada se va a desarrollar el viernes, sábado y domingo, viernes a las 20.30 horas, sábado también a las 20.30 horas. ...y el domingo a las 19, a las 7 de la tarde... ...van a ser las tres funciones que se van a hacer de, de la pastorada... Eh, ...los precios si no me equivoco eran 3, 6, entre 8 3 y, y, entre 10, 10, y 10 no, euros, eso es, sí... ...y bueno, pues entonces están a la venta en el formato habitual en el principal... Y ...invitamos que en estos días, tanto fin de semana como el lunes... ...pues la gente pueda disfrutar, bueno, no, lunes no, viernes, sábado y domingo, perdón... Eso. ...la gente pueda disfrutar de, de, de la pastorada... ...y esperemos que nos, nos, nos amoldemos a sus horarios y ellos puedan... El, el disfrutar con nosotros. Seguro que sí, seguro que sí. Miguel Manzano, gracias por venir. Miguel Montalvo, gracias. Por bueno, a... y también hacer una alusión, porque lo hemos dejado ya olvidado, a nuestro director, ah, bueno. Daniel Pérez. Claro, eh, claro, que a Daniel ya lo. Hemos, lo, lo, lo, hemos hablado de él y ya lo damos pero... por hecho. pero. Porque Daniel ahora ha empezado su trabajo. Realmente sí. nosotros hemos trabajado individualmente, prendiéndonos y los hay papeles. Que todo. Y ahora que eh, la difícil tarea de. Uh -huh. De conjuntarlo y bueno, Daniel lo sabe hacer muy bien, así que esperemos sí. que el resultado sea. Y lo sabemos. Excelente. Bueno, chicos, que os vemos en el principal, ¿vale? Nosotros nos vamos a colar, así que estos días muy atentos que les vamos a dar un anticipo. Gracias por venir los tres y Mario, que te veo después de las Navidades. Eso es, que la gente disfrute todas Eso. estas fiestas. Claro que sí. Bueno, pues repetimos, el sábado 21, el, el, perdón, el viernes 21, el sábado 22 y el domingo 23 de diciembre tenemos esta pastorada leonesa con todo esto que nos han contado, que no se pueden perder, entre 3 y 10 euros las entradas y que la tenemos viernes y sábado a las 8 y media de la tarde y el domingo a las 7 de la tarde. Como decimos nos vamos a colar así que en poquito tiempo les vamos a mostrar un poco de esta pastorada y nosotros ahora seguimos.